Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues como ya sabéis estamos hablando últimamente de las próximas crisis mundiales a nivel económico. Pero no vienen estas crisis por sí solas, sino son provocadas por diferentes personalidades del panorama financiero. Pero no penséis que solamente participan personas que tienen algo que ver con la banca o con algún tipo de banca monetaria internacional o nacional de cualquier país. No, aquí intervienen muchísimas personas de diferentes disciplinas y diferentes ámbitos. Pero qué es realmente este club? ¿Qué es el club Bilderberg? Pues es un club que se reúnen alrededor de 130 personas y todos se reúnen de una forma Privada. Las reuniones se llevan a cabo en complejos de lujo que pueden estar ubicados en cualquier continente. Esta reunión está alejada de todo medio de comunicación y las oficinas que se encargan de organizar esta reunión anual se encuentran en Leiden, en los Países Bajos. Es un tipo de reunión en el que durante muchos días se desarrollan diferentes temáticas que son previamente fijados para poder debatir e intercambiar desde opiniones, ideas y propuestas. Todas estas propuestas que se desarrollan en el Club Bilderberg pueden ser usadas en cada uno de los países. La única condición de asistencia a este foro es que nunca se puede revelar el ponente de las ideas es decir que nadie puede revelar ningún dato interno y que se filtre algún tipo de información esto es cuanto menos sospechoso realmente pero bueno la fundación Bilderberg o mejor dicho fundación Bilderberg Meetings es presidida por el presidente del club en este caso como bien indica y actualmente es el expresidente y ceo de AXA Henry Castris Quien va acompañado Por un grupo permanente De aproximadamente 30 personas Que se eligen cada cuatro años Los gastos que producen Se llevan a cabo En estas reuniones Unos, pues bueno, unos grandes gastos Porque hay unas medidas de seguridad Se van a unos hoteles de lujo Como ya hemos comentado pues bueno, Son financiados por participantes del club Por suscripción privada y los demás gastos de hospedajes, en fin, todo lo que he dicho demás, corren por cuenta del país anfitrión. Es decir, que el país donde vayan a hacer esta reunión, pues costea pues, gran parte de todas estas maniobras. Pero de dónde origina esta historia? ¿Qué es el Club Bilderberg? ¿Dónde se funda? Porque todos sabemos quiénes son. Y sabemos que según las teorías o los teóricos de la conspiración, pues bueno, hay muchas versiones, muchas vertientes y muchas cosas. Pero, ¿realmente dónde se origina? Pues bueno, el Club Bilderberg fue para mayo de 1954 cuando se funda este club. Entre el 29 y el 30 de mayo se desarrolló la primera reunión que fue idea del exiliado político y consejero polaco Josef Rettinger. La razón por la que decidió crear este foro de debate, ojo, de debate, en un principio fue un foro de debate, se debe a su preocupación por el antiamericanismo que estaba ocasionando el plan Marshall en toda Europa. Por esta razón, decidió que era necesaria la reunión entre los líderes de Norteamérica y los de Europa, con el propósito de que se entendieran que llegasen a un entendimiento. Señores, ustedes nos enfrenten y hagamos un intercambio de ideas, un foro de debate. Bueno, para esta primera reunión asistió el príncipe neerlandés Bernardo, David Rockefeller quien financió la reunión y también entre los asistentes estuvo el primer ministro belga Paul van Zeeland. Para que el propósito del Club Bilderberg tuviera buenos resultados, de cada país debía de asistir dos participantes, uno progresista y el otro conservador. Lo que se viene traduciendo en España como alguien de derechas y alguien de izquierdas. Para que veáis que también los de la derecha y la izquierda también se juntan, aunque en la televisión, no solamente la televisión en España, o de cara a la opinión pública en España, sino... Políticos de otros lugares del mundo pues también se pueden tirar los trastos a la cabeza Pero luego todos se juntan, se dan la mano y comen mucho marisco y bueno todas estas cosas que como ya sabéis suelen ocurrir El desarrollo exitoso animó a todos los que formaron parte de la organización a realizar esta convocatoria anualmente Luego de esta primera reunión, en el año 1954, se formó el Club Comité de Dirección, donde Rettinger fue nombrado como secretario permanente del Club Bilderberg. El papel que desempeñaba este secretario es el de organizar la reunión anual, pero también el de guardar un registro de todos los asistentes a estas reuniones anualmente. Y así podemos ver quién ha venido, quién ha dejado de venir, a quién se ha invitado y no ha querido venir, y todos aquellos pues, que bueno, van viniendo y que forman parte de todo este entramado de, entre comillas, supuestas ideas. Foro de debate. ¿Vosotros pensáis que hay un foro de debate aquí? ¿O hay un foro organizativo? Yo creo que hay un foro organizativo. Pero bueno, a través de los años ha habido muchos secretarios del Club Bilderberg, entre ellos destaca Rettinger, quien pudo mencionar que el propósito de este foro era hacer un nudo alrededor de la línea política entre Europa y Estados Unidos en oposición al comunismo y a Rusia. También figuró como encargado el economista holandés Ernest van de Beugel en el año 1960. Cuando Beugel muere es sustituido por el príncipe Bernardo. Sin embargo, este último muere en el año 2004 Desde el año 2011 Henry de Castries Es el encargado De que se organice esta reunión Anualmente Es decir, que tienen una organización Perfecta, llevan un registro El país anfitrión Paga los gastos, parte de los gastos eh, Hay personalidades De la realeza, ahora veremos quién hay ahí también, también lo vamos a contar Pero ¿Por qué se denomina Club Bilderberg? ¿Por qué? ¿Qué nombre es ese? Pues bueno, este club recibe este nombre debido a que es el nombre de un hotel neerlandés. Sí, fue eh, en donde se escogió en el año 1954, pues para celebrar la primera reunión de organización. Es decir, la primera vez que se reunieron pues fue en este hotel. La idea de que fuera este el nombre fue de Bernardo de Holanda y también de nuestro querido y conocido amigo David Rockefeller. David Rockefeller. Sí, hemos hecho un vídeo hace poquito sobre este personaje, David Rockefeller. Hemos hablado de la familia Rockefeller. Afamados, eh, no banqueros, sino personajes dentro del mundo de las finanzas del comercio de la banca de la política tienen sus tentáculos en todos los lugares david rockefeller la familia rockefeller y os diré más sus hijos sus sobrinos nietos etcétera tienen sus tentáculos en todos los lugares donde las materias primas o materias incluso de eh, de primera necesidad son dueños y mayores accionistas de grandes empresas con lo cual ya estáis viendo cuál es el trasfondo de todo esto Dominación de la economía mundial pero ojo entre ellos se tapan entre ellos se ayudan y entre ellos se prometen amor eterno Pero qué es lo que pasa con todo esto pues muy, muy fácil muy simple son capaces de derrocar cualquier gobierno Sí. y vosotros pensaréis cómo puede ser esto posible rafa claro que es posible si tú dominas la mayoría de la banca la mayoría de las empresas a nivel mundial un país aunque sea un país fuerte sólido aunque tenga un gobierno fuerte y sólido si tú lo que haces es zarandear el avispero y mueves la economía como hizo el señor soros en el reino unido que ya tantas veces lo he repetido con la moneda británica que pudo devaluar y romper la bolsa en el reino unido estos señores son capaces de romper cualquier país pero digo yo una cosa a nivel occidental bueno eh, se les va dando ellos dan ellos reciben ellos se reúnen con políticos ellos se reúnen con mucha gente pero ya habéis oído que aquí hay otro secreto más. Aquí Pedro Sánchez, el presidente actual de nuestro país, se reunió en una ocasión con ellos. Otra vez fue el señor Albert Rivera. ¿Sí? Derecha, izquierda. ¿Verdad? Se juntan de un lado más progresistas, más conservadores. Se juntan todos. Con lo cual siempre hay uno que nunca conoceremos. Y seguramente será el del gobierno vigente o bien alguno de la oposición. Pero bueno, esto es lo de menos. Pero os preguntaréis, oye, ¿quién pertenece a este club? ¿Quiénes son de este club? Pues bueno, Henry de Castris como presidente del club Bilderberg, que ya lo he mencionado. Paul M. atleiner que es el presidente del Consejo de Supervisión del Deutsche Bank. El Deutsche Bank. Uno de los bancos más importantes del mundo. Matti Apunen, directora de EVA. Jeff Bezos, es de Amazon. Anders Borg, ministro sueco de Finanzas. Juan Luis Cebrián, el presidente ejecutivo del grupo Prisa, aquí en España. Martin S. Fieldstein, profesor de Economía de la Universidad de Harvard. François Fillon, ex primer ministro francés. Laurence Lessing, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard. Thomas Leysen, presidente del Consejo de Directores del Grupo KBC. Alberto Nagel, consejero delegado de Mediobanca. La princesa Beatriz de Holanda. Richard N. Perle, académico del American Enterprise Institute y ex subsecretario del Pentágono, Martin Wolf, columnista del Financial Times, David Patrius, es director de la CIA, un exdirector de la CIA que hace aquí, bueno, Mark Rutte, primer ministro de Holanda, Eric E. Smith, presidente ejecutivo de Google y Craig J. Mandy, consejero principal. Del consejo delegado de Microsoft Os habéis quedado alucinando, igual que yo, ¿verdad? Hay personas de servicios de inteligencia, de banca, eh, de diferentes gobiernos De más banca, de grandes empresas como Microsoft, Google, eh, Amazon Oye, ¿qué hacen estos señores? ¿Juegan a, a la petanca? ¿En sus ratos libres aquí? Bueno, yo lo que veo, y aquí ya es donde vamos a dar un poco esta resolución Esta es una primera parte, por decirlo así, de todo este entramado de eh, organizaciones y de personas Que lo único que hacen es complicar las cosas económicas a nivel mundial Esta va a ser la primera parte del Club Bilderberg Pero antes de irme, quiero que veáis que ya no son los ideales los que mandan. Los ideales es lo que ellos nos hacen ver a nosotros, que realmente funcionan. Que tú tengas un ideal sin ir más lejos. Ya me conocéis algunos. Soy persona de ayudar a todo el mundo. Pero esto no vende, esto no es bueno. No sirve para nada, los ideales. Lo que vale es todo lo que ellos hacen. ...todo lo que ellos están enviando desde arriba a abajo. Nosotros hablamos de igualdad. La igualdad es algo importante. Pero la igualdad entre nosotros... ...o la igualdad entre nosotros y todos ellos... ...entonces sí que habría igualdad. Pero no, amigo. No te preocupes, o amiga, que en realidad nunca va a haber esa igualdad. ¿Pero sabes por qué? No porque nosotros nunca estemos de acuerdo en que haya esa igualdad. Claro que sí. Muchos de vosotros sois personas estupendas, magníficas. Y aunque tenemos nuestras ideas y tenemos nuestros principios, siempre vamos a intentar que haya una igualdad de forma pues, muy correcta, muy ordenada. Pero no con ellos, porque ellos no nos lo van a permitir. Nunca habrá igualdad entre ellos y nosotros. Así que ya hemos dado las primeras pinceladas de qué es el Club Bilderberg y... En próximos programas, en futuros programas, hablaremos más tranquilamente todo lo que ha, ha ocasionado este, este grupo de personas a nivel económico mundial. Quiero dejar muy claro que no voy a hablar de reptilianos, ni de seres que se comen serpientes, ni niños, ni ratones, ni que tienen la piel llena de escamas y los ojos con lentillas. No, vamos a basarnos en hechos contrastables el resto ya os lo dejo a vosotros y a vuestra decisión por mi parte nada más amigos muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos o nos vemos en este caso en el siguiente programa hasta la próxima amigo